Somos lo que fuimos, que seremos nuevos que somos, un si resulta exquisito A distancia de nosotros, somos lo que fuimos, que seremos nuevos que somos, un resulta exquisito Cada instante de oh, nosotros, que este instante sea eterno, aunque sutil y fuga. mm -hmm. La Gracias.